Hay un libro, que por cierto lo conseguí en Nueva York, en la, me lo consiguieron las gentes estas de Artec, este, que es un libro de donde habla de todas las salas de conciertos. Las que tienen la mayor categoría son cuadradas todas, rectangulares, perdón, no, no cuadradas, rectangulares, se le llaman la caja de zapatos. ¿Por qué? Porque lo tienen la experiencia, están de acuerdo. Los, las mediciones son, una es la de Boston, la sinfónica de Boston, la otra está en Alemania, pero no es la redonda, no es la del círculo, no es la tipo arena. Y está otra en Amsterdam, creo, o en Viena. Y, ah, sí, una en Amsterdam, sí, son las cuatro, mejor, y todas son cuadradas. Todas tienen esta forma. Entonces se partió de esto. Hay en, en este. Que, que tiene muchas virtudes. Ahora, según me dicen, el tamaño de este es excelente. Porque. Es, ah, bueno, el tamaño lo decidió Carlos Miguel Prieto, con, quizá con quien más. Dijeron, es de ese tamaño. Yo, la verdad, pensaba yo que fuera más grande, pero me dijeron, de eso, pues el, de eso. Tiene una ubicación envidiable, ¿no? Tiene unas vistas bueno, espectaculares. Bueno, eso ya estaba este dado. Lugar. Eso en el plano regulador, aquí estaba una unidad de, de arte. Creo que también estaba... El, uh, lo de artes escénicas no me acuerdo siempre es muy interesante Pero, en los campus cómo, cómo, dónde se ubican las cosas vaya, está esta idea incluso pues de, de CEU por ejemplo de, sí. de colocar la arquitectura justo a un lado de rectoría en, en un lugar con mucha preponderancia con mucha importancia sí. aquí evidentemente el, el, el, el área de, de conciertos el área de artes específicamente tiene un lugar evidentemente preponderante dentro de todo el conjunto sí Sí, no, el lugar es excelente y debería de ser realmente el, las las artes, es como en la UNAM que está en la sala de y, otro, y está la otra, el Museo Universitario de Arte hay, hay varios ¿Sí? distintos teatros ¿Sí? inclusive. ¿Sí? Aquí creo que se podría algo de eso inclusive, es sin sinooteca. Uh -huh. Aquí este pues hay, la universidad está llena de elementos como para inclusive dar Conciertitos aquí en las tardes, fácil creo que se podría. Uh -huh. Y aquí había que también podía haber sido un gran escenario, ya lo mutilaron. Se mutiló con plantas y con esto, pero era era una gran cañada que se hubiera prestado para un teatro, para un teatro, ahora sí gigantesco ¿El para, para uh -huh. el aire libre, para unos conciertos, para, exactamente. Entonces. Uh -huh. esto, esto, la verdad es que es un, un, un campus envidiable vaya envidiable, uno, uno, sí. uno visita no sé no, el sí, complejo no, no. universitario de Puebla no, y otros eso. y bueno son bonitos están planteados uno etcétera, sí y otros quién pero, sabe sí. pero pero este lugar tan solo por la vegetación sí. las vistas sí, sí, es un sí, lugar sí. envidiable sí incl inclusive bueno a mí me han invitado a platicar en muchas universidades del, del país y sí no no es, es son estacionamientos, estacionamientos y estacionamientos y sin ningún Como arbolito, muchas ¿no? veces, pues, sí, pues, ándale. Sí. Ahorita la orientación tiene la misma, del, y tenemos casi, muy cerca, la misma latitud norte de la pirámide del sol en Teotihuacán, y tiene el mismo, el mismo, la misma orientación exactamente. Sí. Teníamos un paisaje de 24 horas, extraordinario. Cómo se va prendiendo la noche, este, cómo se va prendiendo las luces y la montaña donde se ven las tormentas, relámpagos, uh -huh. inclusive, ¿por qué es tan verde todo? Claro. Y realmente, pues, este nunca, no, no, nunca he tenido, el, nunca me han hecho caso. para ser uh -huh. Exacto. Y Respecto no, al tema no de tengo pasar. No tengo la autoridad para, para, para quitar muchas cosas, pero sí yo las quitaría porque pocos lugares tienen paisaje 24, y menos en el centro de la ciudad. Yo creo que efectivamente el, el, el, hay que reconocer pues, que, que, que la vegetación tiene que ser parte de la arquitectura y no y del, como un elemento... No, y el mismo el mismo paisaje, claro, correcto. Claro. Pero inclusive es, es, una, es una vista didáctica, sí. cómo llegan las nubes, cómo llueve. Le dijeron que ya había proyecto, cosa que no era cierto. Entonces, para mí fue unas prisas y unas consecuencias muy, muy difíciles. Fue, fue, al final de cuentas... Fue un, la intención de hacerlo muy, muy un, rápido. Fue un parto de urgencia casi. Sí. no bomberas. Entonces, este, se, dieron, se dieron esas circunstancias. Yo sí tenía antecedentes, yo ya había estado este, es, es, eh, revisando proyectos, conociéndolos. Entonces fuimos a Boston, a un cárbar, hubo un evento muy corto de los teatros del del, teatro, del siglo XXI. Tuvimos la suerte porque ahí había gustólogos de mucha jerarquía, como tal Jeffy, que fue el que asesoró Bellas Artes y, y creo que la UNAM, que lo conocía bien, este que Alejandro, Alejandro lo conocía muy bien. Este Alejandro Luna, como, como acotación al margen, es papá de Diego Luna. Uh -huh. no, nada que ver con esto, ¿verdad? Este, entonces, eh, espérame, me perdí ahorita con él. Ah, él conocía mucho a, este, a Jeffy. Entonces nos invitaron, porque ellos estaban también dando parte del curso en Harvard, este, Jeffy. Entonces nos invitaron a cenar, pues como posibles clientes, el Jeffy y otro Chris, eh, Chris Blair, este, que era el socio. Pero ya en esa época, me dijo me dijo Alejandro, de que ya Jeffy no viajaba, mandaba a, este, a Chris Blair, que había que tener. Pero Chris Blair tenía, inmediatamente de eso, se, él hizo su empresa. Por, por, pero es de los muy jerarquizados. Este Chris Blair, que trabajó, que fue socio de, de Jeffy. Había trabajado en Brasil con con Oscar ni Mayer, entonces yo pensé que era el adecuado, porque además era, es, es físico y es, y es director de orquesta, entonces tenía los, los estudios, pensé yo que era el adecuado. Con Chris Blair él me, me tenía una idea muy fija de, de, la, de los tamaños ideales para un teatro, entonces tengo hasta la servilleta donde él hizo los croquis con las medidas que él consideraba. Manejaba muy bien los metros, se había vista en Brasil. Este, y eso fue el, el punto de partida al final de cuentas. Con las urgencias se partió de ese croquis. Bueno, más bien partí de ese croquis. Este, había mil preguntas y problemas de cimentación, topográficos. ¿Qué más podía haber algún, algún día nos platicaba que, que, bueno, hay algunas que son específicas para voz, por ejemplo, hay algunas que son para, para eh, conciertos con instrumentos y así, hay como distintas Bueno, se puede afinar la sala, yeah. la sala es afinable, porque tiene las cortinas esas que se, pueden, pueden, manejar, se pueden manejar electrónicamente Correcto. y tiene inclusive... La, las pantallas esas que están arriba de la orquesta, uh -huh. que también son regulables, uh -huh. según para... pues el director las puede... es una sala afinable, uh -huh. que también puede ser una sala de grabación, tiene todas las características para ser una sala de grabación. Uh -huh. Esta y la, y la otra, la, la sala chica. Uh -huh. eh, la ópera de Sydney, que es el símbolo que es el símbolo de, de Australia, ya ni los que cualas, en ni, los billetes Ni los cualas, ni los canguros tienen tanta promoción sí, claro. como, como su, su ópera de sí. cine Que aparece hasta en los billetes, realmente. Así, ¿Ah, pues, ¿sí? no sí, se ve sí, yo. Sí. Bueno, este, este. Quien lo ganó fue Hudson, que después le dieron el Prisker, el premio. Sí. Según, según cuentan, ¿no? que él estuvo en México muchos años antes este y que le los centros culturales no los centros pues, las plazas las plazas que son no no son culturales las plazas de precolombinas las, así sí hay, las, hay un texto de John Hudson, se refiere a, a las mesetas ahora, este y, y cómo contaba una cubierta sí sí bueno él en la en la ópera cine se ve esa intención sí. ahora no le daban para hacer un pero, pero tiene la intención de ponerlo sobre un basamento. Sé, del... sí, sí. Bueno, aquí también hay mucho de esto, de que sea un poco precolombino, aquí estaba la pirámide, lógicamente, y el paisaje en el fondo, que ya no, no está lamentablemente, pero este era era era el, el, el concepto era ese, y es un poco, la piedra, todo eso, es un poquito eso, lógicamente, si se dice pues, si lo ves pues, uh -huh. si no lo dice a lo mejor ni se vea. es cierto sí ¿no? es verdad claro. pero, entonces es este es que le da, un, eh, es le da un efectivamente le da una base muy fuerte es, no este sí eh, evidentemente es el juego de la topografía los materiales sí. naturales del lugar claro. etcétera pero, tenemos pero esta piedra excelente que tenemos aquí Que sí que, que sí, sí. No, no se encuentra en todos lados No, no lado exactamente. y también le da pues siempre la referencia a la arquitectura local a, a esta idea de, de de, de, de solidez y de base, ¿no? que, que de, sí. de tectonicidad. Que Ahora no te... vino, yo, yo me lo imaginaba es un poco más, un poco más volado, este, pero había problemas de cimentación. Aquí la, la parte fuerte del suelo está, creo que a treinta y tantos metros. Se estaba considerando aquí unas pilas, pero eran entre las pilas a treinta y tantos metros. Entonces se, se cambió, la, se decidió pues, hacer este gran sótano, que, este, que es la gran, eh, la gran cimentación de, de toda la base esta, este, es, es, eh, es con traves hacia abajo y luego quedó el sótano, porque originalmente se habían puesto las traves hacia arriba, no, no era usable, se hacia abajo, se usó como estacionamiento. Yeah. El, pues, una de las fallas es el estacionamiento también, que nadie decía... Son cánceres que nadie se quiere, con los que nadie se quiere enfrentar. Ahí está la maqueta aquí. Sí. ahí son los letreros? Es lo que les decía yo. Palco. Bueno, pues... el nombre de Palco es confuso. Es confuso aquí porque... ¿Qué se puede decir de esto? Está bonita. Está bien hecha. ¿Quién hizo sí. la estructura? ¿Con quién la trabajaron? El cálculo con Martín no no era Martínez Romero, este Sánchez Toledo, que fue jefe de taller de Martínez Romero, que es alguien que, gente muy calificada. ¿sí? De estructuristas. Sí, de estructuristas. No, no, no, Bueno, el cálculo. Ya. Me gusta la, la escala de este, de este vestíbulo. Del vestíbulo. Bueno, es aquí también. Es el entreacto, ¿no? Uh -huh. El entreacto. Acabo de ir a, a conocer el de Veracruz, está muy bien, uh -huh. la sala. Uh -huh. Y el entreacto ahí es más generoso todavía, uh -huh. porque el entreacto pues, sí, es, es importante en los conciertos, claro. sigue siendo claro. en, las, en todas las óperas. Por ejemplo, en París en las óperas van modelos con joyas y con vestu vestuarios y para... este porque, el, porque bueno, la, la Ópera París, la de Garnier, este, el, se lleva el, el lobby, se lleva lo mejor de lo mejor. Es uh -huh. ¿sí? impresionante. Claro. Sí, pues es realmente un gran evento. ¿no? Sí. Cualquier, cualquier evento es un gran evento. Y aquí la gente también que pueda caminar uh -huh. un poco. Y, y, y, y hay pasarela también para... Y hay pasarela, sí. lucir sus mejores atuendos. Y faltan asientos aquí. Aquí hay un grupo de plantas. Este... La tienda... A ver, mejor. A ver sí. Entonces todo, todo este panel es eh, proyecto de usted... También. Ese, ese, es, ese, es es, pues, ¿sí? De hecho, es un mural diseñado por mí. Ajá. Y para evitar los retratos de... Eso de... Es muy parecido a lo que tiene en el despacho, incluso, ¿no? Y en que lo ha hecho en algunas otras. En áreas. otras cosas sí lo sí, ha hecho. Sí, sí. Sí. sí, Además tenía que absorber todo el sonido que fuera posible uh -huh. para que no llegue a la sala. Uh -huh. Yo con Hiroyuki que ya había, yo había hecho personalmente unos murales de concreto y yo ya tenía la experiencia, inclusive en el mismo, en finanzas. Hay un, un círculo que está en el lobby, que, tiene, que está basado en el Códice Mendocino, una serie de cosas precolombinas. Yo ya había hecho eso hace muchos años. Bueno, pues, cuando, cuando se hizo aquello? ¿Que es de los finales de los 70 principios de los es, es, Sí, como 40 años debe tener, sí, por ahí. Este, y lo, después lo hice en una casa, habitación, y luego en otra... Y ahorita, precisamente, ahí en el, en el, no viste uno que ve, ah, no miento. una de, de las casas que hice ahí en el lago, uh -huh. tiene lo que es la puerta, es un poquito, uh -huh. es el mural de, yo metí la planta, pero en un muro grande, ese lo, por mi cuenta, lo hice en la, la planta de Teotihuacán, es muy bonita, los ejes, los entonces hizo, hay una, hay una hay un espacio grande, hay una escalera, hay una, una doble altura, y ahí se hizo. Entonces yo ya había hecho eso. Cuando yo le propuse a, a aquí cargar esto, me dijo, sí, nada más, este, porque estos son como 50 centímetros, un poquito más, de repente, este, de concreto, porque el enemigo de las alas de concierto es los materiales ligeros. Entonces, que, que rebote, todo eso está pegado a la... Todas esas características están hechas para que para que el rebote el sonido, pero lógicamente sin crear focos. Este... Que sea homogéneo, digamos. Sí, indudablemente, sí. Y, este, y el mural, yo se lo planteé a, a Hiroyuki, porque era la de... yo con Hiroyuki también ya había hecho varias cosas, ¿eh? en el hotel Puerta del Sol en Veracruz, que hay una entrada, y, y ahí hay varias cosas de Hiroyuki. Y luego con Hiroyuki también hice otra casa ahí en el, en el lago. Este, y, y yo digo, pues este tiene el espacio y, el, y la preparación para echarse esto, porque esto fue, tiene mil metros, esto ya ni se me acuerdo cuántos metros cuadrados tiene. Entonces, y que conectara, ¿no? No es modulable esto, de que se repiten. Entonces, él pues, había que... Vamos, tenía su gran dificultad. Sí. La estructura pues, la diseñamos, la diseñé junto con, con Sánchez Toledo. De hecho, el, bueno, el diseño es mío, la verdad. Nada más que con todos los comentarios con él, ¿no? Claro. De, que es una de las... Piezas más atractivas, evidentemente. De A mí me sana, gusta mucho. Por supuesto. Y las he visto una cantidad. Para mí fue muy... Kikerga vino muy pocas veces. Venía con equipos de sonido, por cierto. Es decir, Kikerga es, es una oficina o una, más bien un taller de muy, muy altamente técnico, con cosas de mediciones. Y de, entonces venía aquí y ven, medía... Este, Ecos, reflejos, este, con aparatos muy sofisticados, ¿no? ruidos que se hacían deliberadamente para ver qué, cómo reaccionaba. A él le gustó mucho, porque tiene asesorías en todo el mundo, este Kierkegaard, pero con estructura dentro. creo que nomás me enseñó una, pero no no era como esta, por supuesto, era una, eran unos, unos cuantos columnas de fierro, y, no, y le, le gustó mucho, le gustó mucho y además también tiene sus virtudes este, acústicas. Muy interesante como hay un nivel, ¿no? Este muy, muy eh, horizontal, digamos, eh, muy homogéneo de toda la madera, ¿no? Este, evidentemente uh -huh. el respaldo de los asientos, este, este color, que da una base, una plataforma muy, muy interesante, y el resto es como este, es agresivo. gran contraste, ¿no? Este sí. Entre la solidez de la madera, la calidad de la madera y el resto que es tan, es. tan fuerte. Este, estos contrastes tan fuertes que hay entre la estructura y, y los muros. ¿no? Ahora, la luz cenital que tiene este, tampoco lo hay. Normalmente no lo hay. Uh -huh. no, no lo hay. Que también es una constante en su trabajo, ¿no? Este Caxa bueno, y todas los los, otros en elementos. todas las alturas, inclusive aquí en el vestíbulo, también tiene una fuente de luz arriba. Sí, claro, uh -huh. sí, las dobles alturas, si no le metes luz hasta arriba, Es pierde. una cueva. Es una, es una sí. Sí. Fuimos a la oficina de este en Chicago, de este Kikergar, no, pues este, es, Está es, es, es como, la, la oficina de este es, es, es un taller, no es oficina, es un taller donde hay bases, varias gentes, pero hay mucho de laboratorio, mucho de laboratorio, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, están analizando sillas, por ejemplo. Mm, probando materiales. Probando uh, los materiales. Uh, este, uh, sí. Uh, sí, altamente técnico. Uh -huh. ¿De estas se hicieron estudios, entonces? De eh, recomendaciones. Eh, el, el, tipo de, el, el tipo de esto es que a la hora, la orquesta debe de son, la sala debe de sonar igual con público que sin público. O sea que, eh, lo que yo absorbo, a lo mejor es por, por la ropa por... y por... Este, eh, lo absorbe. Si no estoy, lo absorbe esto, mm. para que no esté. Mm. Entonces sí, esa es una de las características. Sí. La otra, pues es que sí. hagan ruido. ¿vale? Sí. te vas al Teatro del Estado con todo el respeto. Uh -huh. Y este, sí, sí. Y es sí, un sí. rechinadero, sí, bueno, sí. estoy viendo esta. Sí, rechina. Bueno, sí. que cuidar. Sí. Pero sí, este... ahí están prendiendo las luces. Ya las prendió. Son halógenos. ¿Mandé? Son halógenos. Sí. Que, que Entiendo que todavía está en obra, que todavía siguen... Piel. Tengo fe. Creo, ¿no? Tengo fe porque... Bueno, la señalética es un caso. No van a dejar eso ahí, por favor. ¿Eh? Ni las cantinas, ni las punquerías, caray. ¿Qué, ¿Qué está haciendo ahorita? ¿En qué está trabajando? Ando en un salón de fiestas, pero todavía no es, no es muy seguro. Es lo, lo, lo único que tengo. ¿Y realmente? los últimos proyectos han sido las casas, entonces? Sí, los últimos proyectos. ¿Las, las de acá, las de, casas, la de, de la presidencial? La la... Sí, yeah. sí este, y estoy pintando. Ah. Eso sí, estoy pintando mucho más en serio. ¿Mucho más en serio? Sí. ¿Sí? ¿Siempre ha sido en serio? <risa> Bueno, con más tiempo quizás, ¿no? Sí, con más tiempo, más tiempo de dedicado, sí, pues es poco trabajo. Uh -huh. pues así cositas, y talachas, talachas que no faltan. <risa> Perfecto.